Hoy estamos con Germán. Él se va a presentar y nos va a contar qué hace en WOM. Hola amigos de Texetera, ¿cómo están? Mi nombre es Germán Giraldo. Soy el vicepresidente de Mercado de WOM y aquí hacemos muchas cosas desde el Mercado, ¿no? De pensar en Ajá. qué necesita el consumidor, qué productos, qué promociones, cómo es la experiencia, cómo le comunicamos eso que queremos decirle. Entonces, tenemos muchos frentes aquí desde el Mercado. Buenísimo. Bueno, Germán. Cuéntenos un poco, ¿cómo fue la llegada? ¿Fue fácil? Eh, ¿Ha sido igual que en otros países? ¿Han encontrado trabas? Cuéntenos un poco. Bueno, se lo voy a decir por la cantidad de pelo que tengo, ¿verdad? <risa> ha sido, no ha sido fácil, no ha sido un camino fácil. La verdad es que eh, eh, es, muy, es, es, es un sector que eh, es, es bastante competido, es un sector en el que eh, hay muchas oportunidades y la, una de las razones por las, o varias razones por las que llega WOM a Colombia es que es un mercado que tiene unas tarifas más altas de, a nivel mundial del costo por giga eh, y a nivel latinoamericano es, estamos rankeados como en el puesto número 14 eh, 20 millones de colombianos sin acceso a 4G eh, 80% del mercado es prepago entonces todavía hay unas brechas digitales que hay que cerrar en este mercado y la razón por la cual nosotros entramos es por eso, ¿no? Y, y no ha sido fácil, ¿no? Porque al final, pues, los, los competidores que actualmente tienen gran porción del mercado, pues, siempre se la hacen difícil al, al nuevo o a la clase. Entonces, pero bueno, venimos con toda la actitud, toda la, la garra para, para sacar esto adelante y pues, bueno, ya se están viendo los resultados de lo que, de lo que se ha hecho. Germán, ustedes están en otros países, ¿cierto? Si comparamos sí. la entrada a esos otros países, ¿cómo fue versus Colombia? ¿Igual de difícil o acá fue aún más? No, okay. mi jefe que es Cris, este es el país número 11. Lo que me dice Cris es, oiga, este ha sido el país más berraco, con más trabas regulatorias, legales, competitivas, que nos ha tocado entrar eh, ha sido el país más difícil casi, ¿no? Eh, entonces, pero bueno, pues esa es la labor de la competencia, esa es la labor, pues, de, de un mercado que ya está, pues, penetrado y, pues, man, eh, nada es fácil, ¿no? Entonces, eh, a eso estamos y, y entre más difícil el toro, mejor sale la corrida. Bueno, eso está muy bien. Y cuando hablamos del diferencial competitivo, ¿es solo precio o hay algo más? Miren nosotros, nosotros tenemos tres pilares fundamentales. Uno es precios justos. El mejor, queremos tener siempre la mejor oferta y la, el mejor costo beneficio del mercado. Y siempre vamos a empujar por eso. Segundo, queremos tener la mejor experiencia del cliente eh, de, de la categoría. ¿no? Queremos ser los número uno en experiencia en servicio al cliente. Y tres, eh, queremos ser una marca diferente, una marca que, que hable frente al consumidor, que sea un, una marca honesta, sin asteriscos, eh, sin cosas triquiñuelas a veces que se ven en la categoría. Eh, y creo que la comunicación de BOM hasta el momento creo que ha sentado un diferencial en lo que normalmente se ve en la categoría, inclusive en sus sí, pues, otras categorías. Entonces, esos son nuestros tres principales diferenciales. Bueno, ¿y cómo logran esos precios justos? O sea, porque... Ustedes llegan de, como, como dicen por ahí, el niño nuevo de la clase, con uh -huh. todos los juguetes y fuera de eso a mejor precio, ¿cómo logran ese diferencial? Bueno, lo primero es que en un estudio que hizo, que buscó de los gigas, del costo por giga más alto del mundo, Colombia está en el puesto 125. Muy 125. alto. 125, del costo por giga más alto del mundo vale Entonces, ese es un primer tema. Tercero, pues, había una, una, la, la, la concentración de la competencia pues, estaba reducida casi que a tres competidores, tres competidores casi que tenían el 90% del mercado, lo cual hace que no había una, una, una vibración en la categoría y estábamos como en una zona de confort eh, donde la gente estaba pagando precios muy altos, no había un ambiente competitivo demasiado eh, fuerte entre los grandes competidores. Y por ende, pues el, el que la pagaba era el consumidor. Y cuando uno mira los márgenes, las utilidades de esas compañías, pues son números que son un poquito altos, por no decir exagerados. Entonces, se trata de eh, ver qué es lo justo y qué es lo que se merece el consumidor eh, respecto a lo que, que pagó. Bueno, Germán, cuando al ciudadano común, al ciudadano de a pie le hablan de operadores y le hablan de servicio al cliente, eh, pues generalmente es un dolor de cabeza y cuando además le dicen servicio al cliente honesto, pues eso es una rareza. ¿Cómo, cómo logran ese tipo de cosas? ¿Es por lo que están chiquitos o es algo que se va a mantener siempre? No, eso es... Eh, mira, nosotros lanzamos en abril 5, ¿no? formalmente, nuestra oferta comercial, y eh, usted sabe que lanzar una compañía de cero, pues, no es fácil, eso, para los emprendedores, para los que han una compañía, esta es mi primera experiencia lanzando una compañía nueva, una marca nueva, no es fácil, ¿no? Porque usted tiene que integrar que las antenas, que los 2000 Womers, que los sistemas, que, ¿no? Los procesos, ¿no? Y todo eso se empieza, ¿no? Como ensamblando un carro, ¿no? Y se, ¿no? se empieza a dar uno cuenta que el carro a veces, oiga, está todavía manivela la baja del vidrio, solo tiene tres cambios el carro, ¿no? Entonces, nos tocó aprender muy rápido cuando lanzamos, aprender de nuestros errores, pedirle disculpas a los clientes donde la embarramos, compensarlos, eh, y entrada nos dimos cuenta, oiga, casi que nos tocó duplicar la cantidad de, de asesores de servicio cliente en un mes. ¿Y eso sí Pero, es rentable? Cuenta, sí, todavía, de alguna forma, eh, Aquí no nos basamos tanto todavía en la rentabilidad, sino en que el usuario se sienta bien. Porque cuando uno está comenzando tienen que causar una buena impresión, porque si no causa una buena impresión, pues se genera un voz a voz alrededor del servicio y pues por ende van a, tener, van a venir más clientes. ¿sí? Y lanzando una compañía, eh, las compañías pues tienen unos planes de negocio que a veces no van no a rentabilizar en el corto plazo. Entonces, acá lo que hacemos es sacrificar ciertos márgenes por la experiencia del usuario y que sea la mejor experiencia posible. Y desde marketing hay un área que se llama experiencia al cliente, donde se revisa de principio a fin, ¿no? desde que un consumidor quiere acceder a la compañía hasta que el consumidor se va, ¿qué podemos hacer para que eso no pase? ¿No? Para que toda toda ese todo ese camino el consumidor esté perfectamente feliz con lo que recibe con los mínimos que debería recibir y, con, y, con, y sorprenderlo también eh, y que se sienta parte de, de esta gran compañía. Entonces es un reto en, en, en compañías de servicios como este y sobre todo en una categoría que tiene tanta mala fama alrededor de esto. Es un reto, no es fácil, pero pues eso es lo que queremos llegar a hacer, que en calificación del consumidor y del mercado somos los número uno en experiencia. O sea, no, no vamos a hablar del menos peor, sino una experiencia muy buena. Sí, a eso le apuntamos y todos los días acá le pregunto a mi gerente de experiencia de cliente, bueno, ¿cómo vamos? ¿Y cómo van los indicadores? ¿Y qué necesitamos? Y hablemos con el área técnica, y hablemos con el área de ventas, y hablemos con el área de servicio al cliente, y ¿qué está pasando? ¿Y ¿Qué quejas estamos recibiendo? Y esa es una interacción constante en el día a día entre marketing y las demás áreas para procurar llegar a ese nuevo producto. Bueno, y usted, que está tan en contacto con, con estas áreas de servicio al cliente? ¿Qué es lo que más le duele al colombiano promedio? ¿El bolsillo o qué? Sí, nosotros hicimos un estudio el año pasado, eh, en donde, ¿cuáles son los principales? Bueno, hicimos varios estudios. El primero nos arrojaba que el 59% de los usuarios en Colombia estaban buscando un nuevo operador. Eso quiere decir que había una insatisfacción, una gran insatisfacción con su operador actual. Y muchas de esas insatisfacciones están relacionadas con precio, están relacionadas con eh, mal servicio o que no se generan unas respuestas eh, adecuadas a sus problemas. Temas también de cobertura, eh, de señal. Eh, en fin, yo creo que esos serían como los tres principales factores por los cuales eh, hay una insatisfacción con los operadores. Bueno, y cuando hablan de servicio y de cobertura, pues eso es un vía crucis cuando uno sale de las ciudades principales. ¿Cómo planean ustedes evitar eso? Bueno, nosotros tenemos un plan de despliegue de antenas de en los próximos tres años tener 8.000 antenas instaladas. 8.000 antenas 4G, ¿no? Porque otros operadores tienen miles y miles de antenas, pero con 3G, con 2G, con 4G. Aquí son 8000 antenas exclusivas de 4G, es, un gran, es una gran apuesta de despliegue que hace parte de un plan de inversión de un billón de dólares en los próximos 5 años y gran parte de ese billón de dólares que se va a invertir es precisamente en antenas, en cobertura. Hoy estamos cubriendo 169 municipios que son prácticamente casi 20 millones de colombianos con cobertura 4G y con cobertura 3G más 4G, Estamos llegando a casi 760 municipios a final de este año. Bueno, suena súper bien. Algo que todo el mundo se pregunta es, ¿y qué va a pasar cuando llegue el 5G? ¿WOM se va a meter la mano al bolsillo y va a ofrecer también 5G? Y ¿cómo, ¿Cómo ven eso? Nosotros vemos, voy bueno, a a la frase típica de mamá, bueno, primero, primario. Entonces... <risa> 20 millones de colombianos sin acceso a 4G. Es una brecha digital bastante grande. Entonces, yo creo que este país, primero, tiene que pensar en cómo cubrir esa brecha digital actual. Esa brecha digital no la va a cubrir el 5G. Además, porque los despliegues de 5G requieren mucho más, mucha más inversión. Requieren un desembolso de los operadores mucho más grande. Entonces, yo creo que lo primero que, que debemos hacer como país es cubrir esas brechas que tenemos con 4G. Y después sí pensar en cómo logramos llenar los espacios con el 5G. El 5G es necesario. Nadie, digamos, nadie lo puede negar. Pero, ¿por qué nos vamos a saltar de curso? Ok, ok. Voy a, voy a o sea, ¿por qué, no, ¿por qué no pensamos en que todavía hay mucha gente que todavía... Hoy, por ejemplo, la, mire, ahora este ejemplo? Juan y Medio, es, un, es, un, es, un, es una población a una hora y media de Río Hachacán. La primera vez que tuvo conexión de internet fue por una antena que puso WOM desde noviembre. Primera vez que se conectaba a internet. Y así hay un montón de poblaciones que todavía no han podido tener acceso Mire, bueno, Juan acaba de entregar por, por cumplimientos de la, de la subasta del diciembre de 2019, casi que está cubriendo, está cubriendo alrededor de casi, fueron, fueron casi 500 antenas que se pusieron en sitios donde se lograba por primera vez cobertura, una de esas, para y De hecho, hace, hace como 15 días lanzamos. Un, en conjunto con la ministra, una aula digital. Una aula digital para que. porque Imagínense que usted pone una antena. ¿Y en qué sirve poner la antena si la gente no tiene eh, smartphones? Sí, si sí, no tiene dispositivos, es verdad. Si no tiene dispositivos. Entonces van a ser casi 585 comunidades de las cuales eh, se logró poner estas antenas y estamos trabajando desde Responsabilidad Social en Women. La labor no para poner la antena porque pues, si la gente no se puede conectar, no tiene ni siquiera las SIM cards, pues ¿de qué sirve tener esa antena y buscarla? Entonces, ¿cómo hacemos para generar también un ecosistema digital en que la gente se pueda conectar? Y todavía hay muchas, muchas personas que no han podido conectarse. Entonces, tenemos que pensar en ellas también. Pero 100%. Ahora, ¿cuál es el perfil promedio de WOM? De, de o sea, ¿es el ciudadano en común? ¿Eh? O sea, yo veo que ustedes quieren ser súper incluyentes. El ciudadano, el ciudadano AP. Es que, imagínense que teniendo usted, es que miren, el 80% del país es prepago. Sí, es el una 80% de los usuarios son usuarios prepago. La recarga promedio al mes, y estos son datos de MINTIC, son casi que, no la recarga promedio, la, el, digamos que el desembolso promedio al mes es casi de $5,500 pesos. $5,500 pesos al mes le alcanzan a usted a duras penas para tener datos una semana. De resto, imagínense ustedes lo que es tener tres semanas al mes buscando un Wi-Fi para poderse conectar y usted poder tener comunicación. Con toda entonces, la inseguridad que lleva eso, ¿no? Además, entonces imagínense que el 80% de los usuarios son prepago, no tienen una recarga promedio que no les alcanza para tener datos todo el mes y nosotros queremos democratizar los datos. Entonces, por ejemplo, miren, miren prepago lanzamos un, un, una promoción que usted por una recarga de mil pesos tiene WhatsApp limitado por un año. No importa si vuelve a recargar. Entonces usted ya como usuario puede mantenerse conectado un año, todo todo el mes, con WhatsApp, es un elemento primordial en la comunicación de los usuarios por un año sin volver a recargar. O llamadas, y, y además, llamadas ilimitadas entre bono. Gratis, ¿Eso quiere decir ¿no? que no pierdo la línea? Porque en, en los operadores anteriormente, si se recargaba recargaban un tiempo, se perdía el, el abonado, la línea. Además, ¿no? además, además sí, eh, pues es. imagínese usted la felicidad, cada vez que la, otra, la semana pasada estaba en, visita en Bucaramanga, en, en Girón, y me puse a hablar con una persona, una señora que vendía eh, chicles en una chaza, y esas, esas, en esa chaza también se venden zincars. Me decía, no, mire, es que esta es si la señora, no me creía, no, pero ¿cómo pero, así? Pero, pero si yo tengo que recargar siempre para tener algo, ¿no? Se recarga mil pesos y tiene WhatsApp limitado por un año. Mire, duré cinco minutos, me tocó meterme a la página, me tocó ver, mire, es que es cierto, es cierto. <risa> créame, no, pues yo no puedo creer entonces estamos en eso para que la gente crea y además los planes pospago bajaron dramáticamente los precios, nosotros entramos con un plan de 35 mil pesos por 15 gigas cuando unas horas antes de nuestro lanzamiento, el, si usted quería comprarse un plan pospago, le costaba 60 mil pesos y le daban 11 gigas bueno y cuál es el siguiente paso o sea, porque ya lograron bajar un poco los, los costos Sí, y el mercado está respondiendo. ¿Cuál es el...? Ay, mejor dicho, ¿qué más viene? Vea, nosotros acabamos de lanzar una campaña que se llama Imparables. ¿Sí? Los colombianos son imparables, berracos. No paren hasta lograr lo que, lo que quieren. Y somos así también. Somos imparables y no vamos a parar hasta cumplir eso que dice atrás suyo, que dice mereces más. <risa> hasta que los colombianos obtengan lo que merecen de esta categoría y acabamos de lanzar otra promoción usted paga por un plan pospago $17,500 por cuatro meses $17,500 mensuales durante cuatro meses o sea usted se imagina poder acceder a un plan pospago por $17,500 pesos cuando dice por cuatro meses, ¿qué pasa después de esos cuatro meses? ¿A cuánto se sube o, o qué cambia? La, nuestro plano ahora vale 35 mil pesos. Okay. Y nosotros estamos dando un 50% de descuento por cuatro meses. Es decir, al quinto mes se empieza a pagar 35 mil pesos. O sea, ya tarifa pagó 35, tarifa plena. Tarifa plena, pero son 35 mil pesos que, a diferencia de lo que ven en el mercado, las, tar las tarifas oficiales del mercado, o sea, es casi la mitad de lo que la gente está pagando. Entonces, también queremos que los usuarios que son prepago puedan acceder a un plan postpago Ese es nuestro principal objetivo. Que las personas de trato 1, 2, 3, las personas que tengan un prepago digan, oigan, ahora sí se puede acceder a un plan postpago Y sea que lo mejor de todo, que lo puede pagar en cuotas. Mejor pues, aún, si o sea, quiere. le... Pague mil pesos diarios si quiere no tienen que pagar todo un porque sabemos que mucha gente vive el día a día. Y hablando de vivir del día a día y lo que pasa en el día a día, eh, ustedes hace poco lanzaron un plan en donde si a uno lo roban, es, es víctima de Lampa, le devuelven el 100% del equipo comprado en WOM. ¿Cómo logran eso? Porque pues lastimosamente el flagelo del crimen aquí ha sido demasiado alto. No, es tremendo. miren nosotros... Todo nace alrededor de. A ver, digamos que desde marketing uno tiene que comprender cuáles son las dolencias del consumidor. De Tomar esas dolencias y transformarlas en un producto. Eso es básicamente el, el, un rol así a simple vista de, de, de lo que puede ser el marketing. Y nosotros nos damos cuenta que, ay, es que si mal no estoy, a veces la memoria me falla, que creo que eran 3000 celulares que se roban al día. Algo así, una cosa pero así. Gracias. exorbitante dice cómo se roba tantos celulares entonces tomando esa dolencia del consumidor ¿cómo cómo le hemos valor agregado porque nosotros también vendemos celulares pero los celulares que nosotros vendemos pues son los mismos que venden eh, los otros operadores o, el, o los retailers no los, las, las grandes superficies entonces nosotros queremos aparte de tener los celulares al mejor precio posible Logramos hacer un acuerdo para que puedan tener un seguro, una especie de asistencia. Entonces, a usted se lo roban y gratis, sin cargarle más. O sea, va por cuenta. Entonces, se, se paga, pues o se, se, se lo roban, ¿no? En el próximo, digamos, usted lo comprado hoy y el día, el, eh, el último día que se cumple ese año se lo roban. Entonces usted va a poner la denuncia a la policía como tenemos que hacer todos los colombianos cuando no roban un celular, que es lo debido. Se pone la denuncia, se compra el celular en WOM o donde usted quiera. Obviamente, pues que le den factura. Y con la factura eso se devuelve 100% del, del equipo. ¡Wow! Súper interesante. Ahora, ustedes tienen una marca y es que son los ganadores absolutos a nivel de portabilidad, ¿no? ¿Cuánta gente se han logrado traer de otros operadores? Mire, cerramos con 100, si la memoria no me falla, casi 160 mil usuarios, hablemos de pues para los 160 mil usuarios netos, es decir, eh, más o menos, voy a dar proporciones. Suponga que en el mercado 100 personas al mes eh, cambian de... ¿no? Adquieran un gasto pago en Colombia. 100 personas al mes. De esas 100 personas, digamos que en promedio unos meses sube, otros meses baja, pero póngale que 60 o 70% de esos, de esas personas hagan portabilidad. Es decir, se cambien con su, con su mismo número. El, entonces, de esa portabilidad, un o sea, están los que entran y los que salen, ¿no? El por y el portado. En usuarios netos fuimos los ganadores casi con 168 mil usuarios netos. Que son ocho veces más que el número del siguiente que lo tuvo. Porque hay otros que quedaron en negativo. Es decir, que se fue más gente que la que entró. Obviamente nosotros al entrar, estimulamos el mercado y empezamos a robar. De, de, de varios operadores, unos donaron más que otros. Eh, y, y fuimos ganadores en eso, en la, en la portabilidad. Que es un bueno, muy y bueno. ustedes, ¿qué valoran más? ¿El usuario portado o el usuario que empieza de cero? Pues miren nosotros, es una muy buena pregunta. Nosotros, digamos que estamos revisando comportamientos, pero cuando la gente se porta con su número, es un usuario que, que puede ser... Eh, no, valora su número, ¿no? Entonces, cuando usted se porta, usted generó una obligación y dio más al operador porque se vino con su número, ¿no? Eh, en cambio, si usted pues, crea un número nuevo con, con el operador, pues usted dice, pues, es un número nuevo que de pronto no puedes echar y, bueno, no me sirvió y me voy. Eh, pago y me voy. Y, entonces, los usuarios portados realmente eh, creemos que son usuarios que, que, que entregaron algo y por ende eh, les cuesta más irse que a que uno que se compre en línea. Ok, entonces valoran más esos portados. Sí, sí, sí, el, el, el mercado general valoraría mucho más esos portados. Oh, ok, bueno, ¿y en qué paró todo ese rifi y rafe que generó la campaña de Clavo Star? <risa> el Clavo Star, pues... Ahí seguimos. <risa> pero bueno, <risa> y, y, y, y además en un principio ustedes decían que era un operador ficticio, pero claramente esto generó mucho revuelo, no solo a nivel de los usuarios, sino también de los legisladores, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Sí, como que pensaron que de pronto los usuarios se confundían. Eh, y los, pues Nosotros siempre testeamos toda nuestra publicidad antes de que salga al aire. Y cuando la testeamos, los usuarios... Lo que hacían era reírse. Sabían que era una parodia. Es que no, no le hace falta uno mucho, pues, para, <risas> para, para saber que es una parodia, ¿no? Es, ok. Parodia. De okay. Hecho, bueno, no, ese, ese cosito que usted acaba de poner ahí ese Clavostar es un operador. Sí, ¿no? sí, sí. Ahí, ahí se, lo pusimos para que se entendiera mucho más. Bueno, el el, aquí entrando más en contexto, porque. Hay usuarios de usuarios. ¿Realmente eh, usted cree que el usuario colombiano es, por así decirlo, educado o simplemente eh, muchos, como usted lo, lo contaba anteriormente, como falta experiencia, falta conectividad, falta contacto con la tecnología, eh, de pronto no entienden lo que implica eso? ¿O usted cómo los ve? Nosotros, el, el, el, objetivo, el objetivo principal de Clavostar siempre fue denunciar las cosas malas de la categoría. Entonces, cada cosa mala que nosotros veamos por ahí, punto, va para Y ahí la a va. Entonces, y, y esta categoría tiene muchas cosas ahí que todavía no son tan claras. Muchas triquiñuelas, ¿no? Muchas, muchísimas, muchísimas, no se imagina. Entonces, todo eso, como la parte de televentas, ese comercial que estaba poniendo ahorita, Usted no sabe. O sea, mire, mire lo que pasa en las televentas acá. ¿Usted lo ha llamado de algún operador? Sí, varias veces. Varias veces. Entonces, mire lo que pasa. Entonces, usted, supongamos pues, que usted paga 60 mil pesos y recibe, no sé, 20 gigs, 30 gigs, ¿Listo? Te paga eso, Mike. Supongamos. Y lo llaman de otro operador. Y le dicen, venga, pues, no, pagué con nosotros 35 mil pesos. Y le damos 15 hijas. Usted dice, ah, bueno, buen peso. Okay. Eh, entonces usted se va para ese operador. Y después lo llama a su antiguo operador. Y le dice, venga, ¿cuánto está pagando? No, véngase por 35 mil. Véngase, yo le igual. Entonces, ¿cómo se siente uno cuando estaba pagando 60 mil pesos? Por año por año, y le toca uno irse para el otro operador, para que ahí sí bajen a uno la tarifa desde ese lado, ¿no? ¿Y cuántos miles, cientos de miles, por no decir millones, están pagando una tarifa más alta versus otros que tuvieron ese tratamiento especial en esas llamadas? Y le voy a decir algo peor, ¿de dónde sacan sus datos? Yo voy a decir una, ¿qué nos está pasando a nosotros? Usted, gente que entra a WOM con línea nueva, usted crea su línea nueva. pues uno crea una línea nueva, nadie la tiene. Nadie. Y los llaman de otro operador a ofrecerle algo de dónde sacar los resultados Pues vea que ese es, ese es un comentario supremamente interesante y de hecho en TechCetera apenas crearon eh, la ley de Labial Data, nosotros hicimos una especie de... Nota muy explicativa al respecto, pero nosotros sentimos, porque somos usuarios al final del día, nos pasa lo mismo, nos llaman los operadores, se pelean nuestros datos y demás, pero nosotros realmente sentimos que el AVEAS Data todo el mundo se lo pasa por la faja. Exactamente, pero es que Felipe, es que es un o sea, yo, yo, yo saco una línea hoy, creo una línea 302XX. Y a los dos días lo están llamando otro operador. Nosotros sabemos hacen? de dónde sacan la data. Nosotros sabemos de dónde sacan la data. Ajá. Cuente un poco más. ¿O qué se puede hacer? Oh, pero es que, ¿de, ¿de dónde cree que usted la sabe? Entonces, si yo, si yo creo una línea, ¿no? 302X y hago una llamada a un usuario de cualquier otro operador. Uh -huh. ¿Dónde queda registrada esa llamada? En mi red y uh -huh. en la red del otro. Ah, claro, por la, la parte del roaming. Entonces, entonces, ah, hay un 302XXX que está llamando acá. ¿Por qué no podemos ese 302, que es el, el indicativo en el cual inician los usuarios de WOM, y lo llamamos y le ofrecemos algo? El usuario nunca dio sus datos. Sí, nunca ah. dio por escrito una autorización para que lo llamaran ni nada. Es que es una línea nueva que lleva dos días en el mercado. Ok, bueno, ¿y usted? Pues pasando esto de los datos, que lastimosamente es algo que no debería estar sucediendo, pero digamos que lo hacemos, como dicen los legisladores, el de la vista gorda, y, y miramos para otro lado, ¿usted cree que todo esto va a terminar beneficiando al usuario final o va a terminar enriqueciendo más a los operadores? Todo lo que está pasando actualmente. Le, le voy a hablar con cifras del Dani. Entonces... El DANI publica que de los índices de precios al consumidor en abril, en la categoría de telecomunicaciones, decrecieron, creo que menos, aquí pensando en datos, creo que fue menos 1.2%. Uh -huh. En mayo, menos 3.17%. Y en junio, menos 0.27%. En mayo, cuando uno mira la gráfica del DANI, la única categoría que baja es la telecomunicaciones y es gracias a uno. Entonces, porque todo subió por el paro, por todo, todo subió. Todos los alimentos, bebidas, etcétera. Y la única que bajó fue telecomunicaciones. Y a eso vinimos y eso vamos a seguir haciendo. Ok. Y todavía seguimos teniendo o estando en ese momento del tiempo en el cual hay más líneas o abonados que personas en Colombia. sí. Okay, sí, hay es... personas que tienen dos líneas. Perfecto, no, persona? eso Sí, cuente, ¿Tienes? cuente. No, pa, pa, para que tenga una idea, de, de los 100 celulares que se venden al mes en Colombia, casi que 50 aproximadamente son doble SIM card. Entonces, ya hay mucha más penetración de celulares con doble SIM card. Y hay personas que, no sé, hay personas que tienen la línea corporativa porque se la dan en la oficina y tienen su línea personal, ¿no? Hay personas que han tenido históricamente una línea y les tocó cambiarla, por eso les tocó tener otra nueva y pues tienen dos líneas, ¿no? Entonces, si hay una penetración, no recuerdo exactamente, pero es como el 120%. Germán, me pidieron especialmente que hiciera esta pregunta, pero basado en lo que usted me ha dicho, es posible que ya sepa la respuesta, pero bueno, como en etcétera tenemos lectores de todo desde los que están iniciando hasta los que están en la cima, de la pirámide que, que tienen lo último de lo último esos quieren saber por ejemplo, si pueden esperar que WOM traiga servicios un poco más avanzados como la eSIM Mire, nosotros todavía, es una buena pregunta, todavía no tenemos, digamos que no hemos explorado eso a detenimiento porque pues apenas estamos lanzando, ¿no? entonces apenas digamos que nuestro principal objetivo es poder abarcar la mayoría y la masividad del mercado ¿no? ese es nuestro primer objetivo y eso es lo primero pues como le contaba ahorita con la analogía del carro pues ya después vemos cómo le ponemos un turbo a ese carro cómo le ponemos rines cómo le ponemos no que ya no sea mecánico sino automático entonces hasta ahora este carro está andando estamos andando digamos que con lo que puede andar el carro y le vamos a ir digamos de alguna forma entre comillas engallando mucho más para que en pro de eso, pues, sea mucho... O sea, la, en pro de la experiencia del usuario con las empresas. Bueno, y última pregunta. Usted me contaba que a usted no le gusta tanto, y a WOM, eh, esos asteriscos que tienen todos los operadores y demás. ¿Cómo es un contrato promedio con WOM? ¿Es, es fácil de digerir? ¿Es simple? O sea, ¿no los, tiene los, tantos asteriscos? No, mire, los contratos son regulados en el mercado, con la por la C. Los contratos, sí. prácticamente cualquiera contrato pospago en el mercado es, es similar más diferencias lo que varía son las promociones ok el okay. la, asterisco la al que me refiero no es en los contratos sino en la promoción entonces tienes esto pero por allá letra pequeña pero solo lo puedes aplicar cuando te, te, te, te, te, te, te. cuando estás durmiendo <risas> no entonces eh, entonces no por ejemplo el año pasado nos dimos cuenta que decía no whatsapp limitado. Y no decir, pero venga WhatsApp limitado es que no solo puede mandar mensajes pero no puede llamar no puede hacer y pero pues todo. y eso se empezó a romper el mercado cuando lanzamos un WhatsApp ilimitado verdad donde pudiera tener todas las funcionalidades de WhatsApp eso es un verdadero WhatsApp ilimitado. perfecto Germán. oiga me encantaría eh, seguir hablando pero creo que ya, ya vamos bastante largo pero sí creo que lo vamos a volver a invitar por ahí en seis meses, para ver el fruto de todo este trabajo y de toda esta transformación, para ver qué ha pasado con el usuario final. No, pues buenísimo. Eh, esperamos que sigan eh, los usuarios beneficiándose de lo que hacemos. Ese es nuestro principal objetivo, que los usuarios se beneficien, paguen menos, tengan un mejor servicio, llamen una marca como un... Eh, eso es a lo que venimos. Muy, muy buena entrevista, lo felicito, muy buenas preguntas. Eh, yo creo que eh, se ve que ustedes saben muy bien de la categoría y, y hacen preguntas <ríe> muy interesantes. Recuerden, ¿no? nosotros somos usuarios, o sea, sufrimos lo mismo, nos pasa lo mismo, tenemos las mismas dudas que cualquier otro. entonces <ríe> muy bien. Pero bueno, muchas gracias, hermano. Y saludos no, a todos. Gracias otros. a ustedes por el espacio. Un abrazo para todos.